sobre todo empresariales, de cambios que se prevé que son obligatorios y parte de un protocolo. Protocolo que aquí se ha violentado, lamentablemente. Según las, eh, las, las observaciones que se ha venido, que hemos venido realizando el Ministerio de Salud Pública, como ha acogido el tema, pues ha habido debilidad, lamentablemente, porque esperábamos que actuaran con toda la normalidad como lo establece la OPS y la OMS, porque el tema se descubrió ya hace demasiado tiempo, sí. 31 de diciembre fue que explotó a nivel mundial y ya hoy más de 120 países están eh, con esta problemática del coronavirus, nuevo coronavirus o sí. COVID-19, que la OMS quiere llamarle también SARS-CoV-19, que otro tipo de sars eh, que está afectándonos. Entonces, hay eh, de último minuto decisiones, vamos a ver si la podemos ir viendo. La Federación de, Nacional de Profesores de la UAS ha tomado decisiones, el Frente Estudiantil Aminabel, Felabel también, el, la, el Colegio Médico Dominicano, vamos a ir viendo esas publicaciones que, por favor, para irlas compartiendo con ustedes. Esa es la doctora Emma Polanco, la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la primada de América, con más de 200.000 mil. Estudiantes en todo el país, pues ellos están reunidos en este momento en la sede y han dicho que van a dar a conocer los resultados de esta reunión a las 3 de la tarde. Así que pendiente. Y en ese sentido, también circuló una información que luego ha sido desmentida. Pero qué cosa, ¿eh? Viene firmada y sellada y con timbrada de la UAS, firmada por el maestro Alejandro Zuna, vicerrector docente. Y maestro Pablo Valdés, vicerector administrativo, donde han dado a conocer que ha habido una suspensión indefinida en esa circular que grupos de WhatsApp han desmentido. Vamos a esperar quién tiene la razón, o sea a las 3 de la tarde, qué es lo que va a comunicar la rectora que está reunida en el consejo. Eh, con motivo, tomando las medidas necesarias en este tema. De la UAS se ha estado involucrando con los estudiantes de medicina, eh, los que están internos en los hospitales, aunque hubo un momento que se retiraron, volvieron a involucrarse en campañas educativas, orientando a los empleados, sobre todo, y al sector educativo, chicas. Mira, muy interesante eh, darle a las personas eso toquecito. Porque bien sabemos que la UAS es la universidad que no solamente es a nivel local acá, sino que hay diferentes estudiantes. Llámese desde Arenoso, Villa Arriba y toda esa zona, que es muy oportuno estar claro de qué es lo que está sucediendo específicamente acá en la universidad. También la, la otra universidad, la nordestana también desde ayer ha estado eh, tomando pues, medidas, uh -huh. no se ha suspendido, pero sí en diferentes bloques, llámese lo que trabajan con la, eh, la, la, la odontología, uh -huh. La clínica, eh, la clínica odontológica ya no está disponible, ajá, ya ya está no está disponible leí eso. Y, y así, me imagino que ya más adelante estarán de manera formal pues, uh -huh. eh, puntualizando si van a, a suspender la docencia o no, porque eh, muchas personas se están preguntando, puesto que el número de estudiantes es muy alto ahí. Claro. Y también hay estudiantes de diferentes zonas y es bueno que tengan esas Más de cinco informaciones. Hay estudiantes matriculados y precisamente sí. esa es la queja principal, que han tomado medidas, sin embargo, no han suspendido la clase. En la Entonces, Universidad Católica la Nordestana. nordestana. Sí. Se han suspendido actividades al aire libre, las actividades deportivas, conferencias. Es no así la docencia. Vamos a esperar que ocurra en el día de hoy, porque como bien tú apuntabas en el segmento anterior, a las 8 de la noche el presidente de la República uh -huh. se dirigirá a la Nación. La Federación de, de Profesores habla en su nota. Vamos a ver si la podemos poner en pantalla. Una carta que le ha enviado a la rectora Emma Polanco pidiéndoles, yo no la voy a leer completa, solo detalles muy puntuales, que les piden que el Consejo Universitario suspenda la docencia presencial por semanas. Y además, está pidiendo instruir al profesorado a organizar la docencia en plataformas virtuales, que es una de las fortalezas de esta sí. problemática. Gracias, ha obligado a utilizar los recursos tecnológicos más para sacarle provecho, porque ese es el sentido de la poder tener, digital. Eh, claro que sí, de poder tener internet y poder tener plataforma, como lo están haciendo en Europa y otros países del mundo, que la docencia no ha seguido, pero de manera virtual y por redes sociales, por WhatsApp, mandando tareas y correo electrónico, o sea que eso es una de las Fortaleza uh -huh. en ese sentido, porque a lo negativo hay que sacarle lo positivo, que claro, todo eh, claro. lo trae. Pide FAPROVAS también que la universidad, a través de la Facultad de Ciencias, elabore un producto para desinfección y eliminación de los virus que pueda ser puesto a disposición de los universitarios y de todo el país, claro que sí, porque tenemos una facultad muy fuerte en ese sentido. Otras de las, por favor, eh, si nos pueden ir pasando las imágenes que le mandé. Otras de las instituciones que han tomado decisiones, la gestión y administración de condominios de República Dominicana, ha hecho y ha comunicado una alerta de que supuestos médicos, personas disfrazadas de médicos, están saliendo casa por casa por los condominios y sí, están es asaltando, otra. están sí, atracando. Totalmente claro. delicado. No, por eso es que la persona en casita tiene que estar atento. A las diferentes informaciones que se den oficiales, uh -huh. porque si a su casa va y se presenta una persona, ah, que eh, vi por ahí un caso de que, que fueron a fulmigar, uh -huh. eso todavía no se ha dicho nada de eso. Uh -huh. ahí Entonces en pantalla, tenemos que tener cuenta con Claro, eso. ahí en pantalla estamos viendo las medidas oficiales. Que el Ministerio de Salud Pública y la Presidencia de la República han asumido ayer. Después que me pusieron el huevo, Jenny. Vaya. Sí. Anunciaron <ríe> y a la guardia no, que iba a salir por casa no. por casa a llevar brochures, volantes, información. No. ¡Cónchale! En la era digital. No, no, no. no lo podemos hacer. Es riesgo, es el riesgo. Sí, de ellos mismos contagiarse claro. también la inseguridad ciudadana, la falta de credibilidad y confianza en nuestro organismo castrense que, que, se que se hay en República que Dominicana. Sí. Pero esas son las oficiales, entonces cambiaron esa medida uh -huh. por anunciar de que a través de todos los medios de comunicación, radio, televisión, prensa escrita, redes sociales, pues iban a mandar esa información educativa, que es tan tarde, debieron asumirlo eso ah, de manera sí. preventiva desde que se escuchó el primer caso. Pero bueno, van a reciar como parte de la campaña que asumió el Consejo, que se reunieron en el día de ayer, el Consejo de Ministros, eh, para anunciar las medidas. Y hoy a la noche, en la no a las 8 de la noche, reiterar que el presidente hablará a la nación. Esperar que diga lo que tenga que decir, no, no. lo que todo el mundo ya sabe. Exacto. Exacto. Y no y lo que, que todos diga. sabemos. Algo que nos y Cosas que nos... puntuales. Pero que no haga como la selección Uno supone que Exacto. va a haber un anuncio de cuarentena, claro. como lo están asumiendo todos los sí. países. como, lo, están y como asumiendo... lo han sugerido, como el y... caso del Colegio Médico Dominicano. Exactamente. Vamos a ver esa información que está ahí. Por favor, la decisión del Colegio Médico Dominicano de hace unas horas ha presentado la observación de, al gobierno dominicano de que eh, ma, eh, haya una cuarentena por lo menos de, de dos semanas y han dicho no. que tres Prof. tres médicos, por al menos uh -huh. tres médicos han sido identificados con coronavirus. Sí, uno de ellos o oh, no sé si sean lo, los mismos tres que fue en un crucero y de hecho ellos como médicos al fin eh, decidieron tomar la medida eh, ellos uh -huh. de, de ponerse en cuarentena y sobre todo a la familia, pero se presume que en una de esas casas eh, la doméstica no fue puesta en cuarentena entonces no se sabe de esa señora así es, son muchos no sé. ah, la, el gobierno solo tiene 21 contabilizados pero eso no indica que son los que son no, no son todos los que son Ay, lo que sí, pasa no, es que no. la prueba dura por lo al menos dos horas para tener los resultados y quizá más entonces solo la hace el gobierno en Santo Domingo Ay, solo hay un solo hospital, Ramón de Lara, el militar, para tener a las personas en cuarentena de manera oficial. Sí. Y por tanto, el tiempo, el periodo que dura en realizarse esa prueba, por eso se está pidiendo que se democratice, de que se libere, de que cualquier clínica privada pueda realizarla, o cualquier ciudadano de manera independiente se pueda mandar a hacer la prueba. Eso no se ha asumido todavía, pero eso pudiera ser una salida para conocer la realidad porque aparentemente nos están hablando mentiras. Claro, ¿y, y, y la desinformación es el primer mal. Claro. Ataca más fuerte que cualquier enfermedad. Crea un pánico innecesario en ocasiones. Entonces la información precisa, verás, es lo que te puede llevar a ti a tomar las medidas correspondientes. Entonces hay que seguir con las que conocemos todos las que los organ OEPS y OMS nos han comunicado desde el principio, el lavado efectivo de las manos, el, el, la separación no limitar o sea, no saludo, Saludarnos de lejito, no acercarnos inclusive a nuestras entes, a nuestros familiares y si tenemos síntomas visibles, entonces tomar medidas de precaución con tapabocas y no acercarnos a los demás, sobre todo niños por menores de 9 años y adultos por encima de los 65 años. También es un asunto de, de conciencia y responsabilidad ciudadana. Uh -huh. O sea, si usted cree que tiene los síntomas, o si usted, eh, no sé, que de hecho eh, ya se prohibieron los vuelos el día de ayer. Sí, a partir Y hay, de la, y hay de ayer, personalidades lunes. artísticas quejándose porque no los dejan entrar al país, pero está bien que no los dejen claro, entrar. porque premiendo. es cuestión de conciencia, por Dios. Mira ah, un sí. caso que vimos con el de la señora de Villarribas, uh -huh. que bueno... Se decía que primero que no lo tenía, luego que sí lo tenía. Ella no cree que confirma. lo tiene todavía porque no tiene síntomas. Pero y eso se, es lo peor. Porque, pero se dice que la primera persona, o sea, el local que hay una vecina de ella. De contacto. Entonces, un contacto ajá, con ella. Entonces... ¿De dónde salió? Lo, lo que pasa ahí es que, bueno, la OMS ha dicho bien claro de que hay personas que son vectores que promueven el virus, pero no lo manifiestan, oh, no. no tienen síntomas visibles. Y ella se cerró en, sus, en su idea de que no lo tiene porque no muestra ningún síntoma. Y que cuando fue porque se sentía un dolorcito y ya, y luego en la clínica le, le ayudaron a recuperarse. Ella entiende que no lo tiene y por eso la irresponsabilidad, que desde el principio hemos dicho. Hubo irresponsabilidad por ah, parte de ella y claro. por parte del propio ministro que le permitió con una carta de acuerdo irse a su casa, que no debió hacer así, no debió, se debieron no sé. evitar esos contagios, también estuvo en los alcarrizos en Santo Domingo, la recibieron sí, con fiesta, sí, fue a un la bar, familia. la familia le recibió, festejaron, ella salió a tomar, entonces también hay mucha gente que puede estar contagiada. Por Exacto, ese lado también. mire ese ejemplo Donde ya estuvo, ninguna de esas gente Están en cuarentena Exactamente. Por ahí, Así es todo. Bueno, ha tocado también a la Iglesia Católica Lo hemos dicho aquí en el programa Las medidas que ha tomado la Iglesia De no dar las hostias en las manos En la boca, la boca, sino en la mano Pero ya las medidas van más drásticas que esa Miren bien chicas El arzobispado de Santiago ha, ha decidido no realizar Las Eucaristías Al menos con cinco personas como mucho Wow. Cinco personas. Entre las medidas son drásticas todas. Ha mandado un comunicado diciéndole a los fieles que entiendan esta situación por la que se está pasando y que sintonicen todas las, la, eh, las plataformas digitales por donde se van a estar realizando todos los eh, eventos litúrgicos, misas y demás. Han prohibido las reuniones desde el día de ayer lunes, reuniones de catequesis, todas están suspendidas y mandando a reunirse en familia. Los, en tanto los matrimonios programados, eso no, pero están, le están pidiendo a la gente que no lleve más de 5 o 10 personas al matrimonio. Eh, medidas drásticas. No las voy a leer todas porque son... 13, 13, la que ha asumido el arzobispado de Santiago, está pidiendo además que respecto a las celebraciones de Semana Santa, eh, se comunicará en los próximos días qué se va a hacer en ese sentido, pero sobre todo la más fuerte es no reunirse prohibida todo tipo de reuniones no. religiosas, los grupos católicos todos están suspendiendo sus reuniones, pero también las actividades al la aire libre que estaban planeadas, convocadas, festividades y demás, sí, este todas son muy suspendidas gracioso. hasta no. próximo aviso y que las Eucaristías, ante este ya se realizará en las plataformas digitales de ello a través de las redes sociales y las páginas del arzobispado, en este caso, que ha dado este comunicado. Son situaciones que han, puesto a, que han remeneado el mundo entero y queremos sacarle lo positivo y saber muy bien lo negativo que está ocurriendo. Y la falta de información veraz es un problema, pero hay cosas buenas que ha ocurrido. Y es que nos mantiene en familia, nos ha obligado a estar reunidos en las casas. A compartir con nuestros hijos, a ver, a hablar cosas que se han perdido por el, la, el día a día, el, el trabajo, la escuela y la todo rutina. lo demás, la, la rutina, la cotidianidad. Ha obligado también a cambiar los métodos y mecanismos de salud sobre todo por la prevención, porque tú no quieres que te pase, le pase nada a tu mamá, tu tía, que tiene 65 años y que sufre de diabetes, por ejemplo, o cualquier otra enfermedad que le pone vulnerable ante el caso. O sea que ha también llevado a la gente a fortalecer un poco más los vínculos, los vínculos y también a pensar y creer en un Dios que existe, sobre todo porque hoy días entonces usar más los mecanismos digitales para poder llevar el mensaje de Dios y no tener que ir a un lugar físico, a un templo, a reunirse. Son partes de los balances que pudiéramos ir sacando y de las decisiones. Aquí tengo también